Mis amados, con cariño, les saludamos. Así es, les saludamos. Mi esposa, mi seguidor, es. ¿qué tal? cómo Muy estás Muy bien, gracias a Dios. Saludamos en este momento a nuestra gente que pues eh, están al pendiente de los videos que estamos eh, presentando. Así es. Y gracias, gracias por eh, estar este tiempo con nosotros y gracias también por, por compartirlos. Así Sean es. bienvenidos a rafaelidatv.com. Y bien, eh, al, en el espacio de hoy oramos. Hoy oramos y hoy, hoy vamos oramos, a orar. Y hoy vamos a orar, así es. Ok. Bien, usted puede poner ahí un me gusta y puede suscribirse y puede también compartir estos videos. Así de que, gracias, gracias por estar este tiempo con nosotros. Claro así que es. sí, eh, le agradecemos de verdad infinitamente este, el hecho de que... Estén con nosotros uh, uh, aquí en, en esta sintonía es. de este programa en vivo y a así todo es. color Exacto, así es ¿verdad? Y así pues es. aquí como se nos ve estamos en vivo y a todo color Así, que, así es que es uh, aquí estamos para bendecirles en el nombre poderoso de Cristo Jesús En el nombre de Jesús, amén Pero el tema de hoy Mm. Muy importante, mm. muy muy muy importante el este tema de hoy Aquí en nuestra tableta y en la computadora Y, y todo lo que manejamos, sea en los teléfonos Ahí tenemos Así un montón de correos eh, Es increíble la cantidad de correos que hemos recibido Muchísimos, muchísimos correos eh, Pero no solamente están los correos Sino también lo que nos dejan en la página la información el, que el, nos dejan ahí, exacto, ahí. en Rafaelidatv.com Pero no solamente también en los, allí sino los videos, sino en los videos en que los videos subido. también sí ahí hay muchas peticiones es más hasta en Facebook nos ponen eh, peticiones y siempre les, les decimos que en Facebook es más este es eh, más público más público entonces no. eh, más privado es mejor imagínense, me dice que, que, que, que quiere que ore por su marido porque porque el anda por ahí lo mal X y, Puntan, y Z sí no lo hagan de no, esa manera no, usen no, el no. correo mejor sea con más lo, discreción. Lo, lo mismo. con más discreción lo mismo cuando pones ahí abajo de los videos aquí abajo aquí abajo por ejemplo cuando se pone allí su petición mejor a través del correo a través del correo claro que sí ¿Por qué razón? Es muy importante porque es más privacidad aquí la tengo más también privado. los videos aquí están, pero... Es más privado. Pero nos gustaría más privacidad. Sí, porque eso se va a, a, a... Los videos los ve todo el público, ¿no? Exacto. Entonces, eh, usemos un poquito de, de criterio y usemos eh, los correos. Los correos. Y así los, los hacer sí en los sí círculos es. de oración. Claro y aquí que los sí. tengo también en los círculos de oración. Correcto, así que entonces, así y como el tema de hoy, fíjese el, el tema de hoy. Tema de hoy. Algunos enemigos o bien obstáculos de la oración. Fíjese bien. ¿Cuáles son los enemigos o cuáles pueden ser los obstáculos de la oración? Creemos que hay un sinnúmero. ¿eh? Sí, Solamente sí. unos muy, muy, muy poquitos les vamos a comentar aquí. Unos sí, poquitos. Hay un, un montón. Hay 100 veces más de lo que vamos a comentar aquí así es yo, yo, yo digo cien veces más por, por decir una cantidad por decir, pero mil son muchos verdad entonces fíjese aquí sí bien está este un uno de los obstáculos la duda Fuerte, la enorme, duda la duda ahí nos dicen Santiago así el es. que duda es Eso. semejante encanta la onda del mar que se es arrastra de una parte para otra y quien tal lo haga ese no recibirá cosa alguna. No recibirá cosa alguna, sí. De es. parte del Señor. Correcto. Y, y la otra Pero es la incredulidad. La incredulidad. Pues si no crees, pues ¿cómo quieres recibir de Dios? Así es. Y la otra. El temor. El temor. Entonces, fíjese, si ya nomás con esas tres, la duda, la incredulidad y el temor, pues ya estás arruinada criatura de Dios. Sí, no, ¿Ya? no, no es ¿Ya? que... ¿Ya, ya, ya, ya nomás con eso. eso... No, no esperes recibir nada absolutamente de parte de Dios. Eso no debe estar en la mente de las personas, en el corazón, porque pues... No. Exacto. Tiene cero. Miren. No. Por eso estamos tocando ese tema. Porque... Ay, si yo les digo ahorita los correos que tengo aquí. Los últimos, los últimos, nada más los, hoy, hoy, los que hoy se recibieron. Me estás diciendo que pues que ya no sabes si creer o no creer. No, eso no es correcto. Eso se le llama duda. incredulidad claro, claro, claro. Hay temor. Entonces... ¿Todo eso se tiene que desechar en el nombre de no Jesús? Fuera. Eso Así tenemos es. que cortarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Tenemos que hacer cambios. Hemos hablado de los cambios. Correcto. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que cambiar... Muchas paradigmas, muchas. muchas costumbres que, que, que, que traemos por ahí arrasando de no sé cuántos años de, y, sí, y de sí. la familia y de todo lo demás. Y tenemos que innovarnos. Sí, perdón, tiene que haber una innovación. Y esa innovación viene de adentro. <coughs> cuando el Señor Jesús. Sí, así es. Ya está viene, en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene a nuestra vida. Y, y Dios, viene. el Padre. Empieza a limpiar Deposita a su Espíritu Santo en nuestra vida <coughs> Y dice que nuestro cuerpo Es el templo Es del el templo Santo. del Espíritu Santo Amén, así Pero es Pero tú no puedes tener Tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo Si no tienes a Dios en tu vida Correcto, así es Si no has recibido a Cristo Jesús Así es pues Si estás con dudas Con inseguridades Temores con, con temores Pues entonces Dios no está ahí contigo Claro que no, porque... Es bueno, el otro el que, no, que está allí ¿es martillando que, que te pone sí. la incredulidad, que te pone la, la, la, el temor, sí, eh, que te que pone el la que, duda, el que viene y pone todo eso. No, no, no, o sea, no es cierto. No te creas o esto o lo otro, no, no, no. Entonces, vamos a, a la siguiente lámina para que vean, eh, cuando menos, estas otras dos más. Así es, bien, pues la desconfianza. Es uh -huh. otra Y la inseguridad Entonces cuando tú tienes una desconfianza Mi amada O tú mi amado O tienes la inseguridad Pues no esperas recibir nada no. de Dios De verdad Por pues eso lo pusimos como los enemigos O, o, o bien como eh, Lo que es eh, la, la diga, Digamos eh, El obstáculo Los obstáculos, sí como enemigos o como obstáculos de la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando por esa crisis de desconfianza, uh -huh, uh -huh. de inseguridad, entonces te viene la duda, te, te viene el temor, la incredulidad, y no vas a poder recibir nada. Eh, nada. Ese es el problema sí. cuando no estamos... Bien, bien centrados bien alineaditos. En quien tenemos que estar que es con nuestro Dios sí, amén, Teniendo amén. a Cristo Jesús en su, en su corazón Y permitir que Dios use nuestro cuerpo Como su templo Amén, así es, así es Es la única es. manera que Dios puede estar en nosotros A través del Espíritu Santo Cuando Él puede correcto, utilizar correcto. nuestro cuerpo Como el templo pero si Así tú es. blasfemas, mientes, maldices, dudas, temores, inseguridades y. No, Ay, ¿qué, no, qué no te no puedo eso, decir no. que tú eres de Dios? Por, por eso hay tantos problemas. Sí, sí, una, una, una fuente de agua no puede dar agua dulce y agua amarga. O... Al mismo tiempo no, no puede. O está dulce o está amarga. ¿Verdad? Pues sí. Entonces. Vamos un poquito más adelante. Bien. Eh, el otro es el desconocimiento de las promesas y de la palabra de Dios. Vamos a aclarar un poquito aquí. El desconocimiento. ¿Qué es el desconocimiento? Desconocer las Escrituras. Cuando tú, yo y cualquier persona desconocemos las promesas que están aquí uh -huh. ahora, ¿por qué se desconocen las promesas que están aquí en la escritura? ¿por qué crees tú que se desconocen las promesas? ¿por qué crees? ¿Por qué? porque no tienes la palabra, no, no tiene, no, no hay entonces el desconocimiento de las promesas es porque está la ausencia de la palabra la de Dios en, en nuestras vidas Así es Entonces, miren Agradecemos mucho El hecho de que vean los videos uh -huh. Y en especial El de la oración de la mañana Es, es increíble la cantidad de veces que, que ha sido visitado Así es Y hay quienes lo usan a menudo o sea que lo repiten, lo repiten. Yo no quiero que hagan eso. Tenemos más de 465 videos en ese instante uh -huh. en, en, en YouTube. Así es. De oración tenemos varios, ahí están en la página. Vayan a la página, ahí ya están clasificados los que son de, de oración. Exacto, exacto. Y no es que yo no quiero que ya los vean. Por el contrario, qué bueno que los puedan ver una y otra y otra vez. Pero que no los repitan como un rezo. Como un rezo eso no es bueno, eso no no no es, no es agradable delante de Dios sí, tú no. tienes que enseñarte a no, orar esa. y ahí en la página precisamente de, de, del ministerio ahí tenemos un videolibro para qué porque en ese videolibro estamos hablando de cómo enseñarles a orar correcto entonces Así es. vayan allí precisamente para eso y para que claro un libro es como la Biblia, pues, uh -huh. nunca va a dejar de ser el mismo libro y nunca va a dejar de decir lo que dice claro, no se están inventando más Biblias y más Biblias y más Biblias con nuevas escrituras lo que cambia es el lenguaje, nada más pero el mensaje es el mismo es el mismo, así es así un libro, un libro pues tú, tú no lo puedes cambiar, por ejemplo ese libro yo no puedo cambiar ya lo que tiene aquí uh -huh. puede haber otro libro que hable de, con otros pasajes, que hable de otras exacto. cosas exacto pero la Biblia yo no la puedo cambiar, nadie la puede no. cambiar. Lo único que cambiamos, o sea, ha cambiado, nosotros no, lo han hecho algunos escritores, es el tipo de lenguaje a usar: uh -huh. una más actualizada, una más moderna, eh, una más simple. Y hay, hay un sinnúmero de Biblias, pues, como la Biblia de Dios a la hoy, la Biblia al día, la eh, Nueva Versión Internacional y, y, y muchas más. Muchas, muchas. Pero lo único que cambia es, es el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje nada más. Hay lenguajes más antiguos, más modernos y más actuales. ahorita El lenguaje que se usa ahorita, el día de hoy, es muy diferente al que se usaba hace 20 años. Sí, sí, sí. Al que se usaba muy hace diferente. 50 años. Exacto. Al que se usaba hace 100 años. Al que se usaba el lenguaje hace 500 años sí, atrás. Sí, sí, en la antigüedad. Entonces... Es por eso que algunos escritores Han tomado la Ay, Biblia Y la han tratado de actualizar A manera de que nadie se quede Sin, sin escuchar Sin el escuchar, mensaje sin entender, así es Entonces En base a todo esto ¿Qué hemos querido hacer? Darles de las promesas De Dios para sus vidas Así es Cuando nosotros vemos los correos que recibimos y que los tengo, aquí, los tengo aquí en mi tableta porque es mucho más fácil para poder mostrar para que no andar poniendo aquí la computadora estoy usando una para transmitir esto pero eh, la tableta es más fácil mostrárselas entonces ¿qué, ¿qué sucede? hay infinidad de personas de los problemas regulares por así decirlo en alguna forma problemas del matrimonio es problemas de las finanzas, eh, problemas no, con los hijos, la que familia, andan en alcohol, hijos. Eh, en las drogas, Así es. Eh, los que pues andan por ahí eh, andan en, en otro tipo de vida, eh, que andan en adulterios, en fornicaciones, eh, en fin, hay muchos problemitas, pero básicamente familia, matrimonio, familia, matrimonio. finanzas, uh -huh. enfermedades, entonces, es cierto, hay mucho problema, muchísimo, hay mucha necesidad en, es, en nuestro mundo. Países sufriendo como Venezuela, otros países como México, otros países como, incluso aquí Estados Unidos. Aquí Estados Unidos, este, o sea, los problemas están a nivel mundial. No y... hay lugar prácticamente, en Europa también, eh, sí, sí, en... la discriminación en Europa y aquí en Estados Unidos y aún incluso en México, eh, que cuando vienen los centroamericanos eh, para pasar hacia Estados Unidos y incluso los por México, también hay discriminación. Sí, sí, sí. Eh, la, las autoridades también discriminan a, a la gente. Mucha discriminación, eh, así es. Aún, o sea, los, por ejemplo, las, las, las clases marginadas, pues están discriminadas Tenemos están discriminadas. que estar conscientes de eso Y eso sucede en todos los países del mundo es, es mundial Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aferrarnos a Dios Sí Que Dios sea El centro de nuestras vidas Sí eh, yo, yo pienso que, que este, Ahí está precisamente el, el El detalle, como dice una persona uh -huh. Este el desconocimiento de las escrituras en, en nuestros antepasados en, en, en los abuelos en los padres este que no se les no se les inculcó no se les enseñó a los hijos ahorita eh, estas generaciones que, que tenemos ahorita mundialmente es. Eh, pues yo creo que mm, no hubo esa esa ese conocimiento esa enseñanza porque eh, el Señor nos manda ahí en Deuteronomio, en el Real Mandamiento uh -huh. entonces dice, estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla eh, entonces ¿para qué? para que temamos a Jehová nuestro Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a, a, te mando, tú tu hijo, el hijo de tu hijo todos los días de tu vida uh -huh. para que tus días sean prolongados, oye pues o Israel, puede decir aquí eh, podemos ponerlo eh, en, en lo personal, oye tú Rafael, oye Rafael, tú sí. el, eh, oye tú Juan ¿verdad? cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel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 Porque, Porque es muy fácil de que se pueda olvidar Claro Con los claro. vaivenes de la vida, de los quehaceres es, es fácil de que de que el, Los mandamientos del Señor se olviden Sí, miren, hay, hay un problema Muy serio uh -huh. A veces Tendemos a tener una religión Y eso uh -huh. le sucede sí, a eso. todas las denominaciones A todas las denominaciones que existan sin dejar ninguna fuera de ella Todas las denominaciones O sea, cuando tú vas A una X denominación Vas a aprender como enseñan Si tú vas Así a otra es. Vas a aprender como enseñan allá Así es. Si tú vas a cualquier otra denominación Pero no mencionar ninguna Vas a aprender como enseñan allá Exacto Pero me, me gusta lo que Dice ahí la escritura en Lucas Ajá ¿Verdad? Este, cuando viene aquel hombre y, y hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Ajá. Eh, y Jesús le responde: ¿Qué es escrito en la ley? ¿Cómo lo es? ¿Qué es escrito? ¿Qué es escrito? Ahora, ¿cómo lo lees? Entonces, mi amado, mi amada, es muy diferente lo que está escrito. A, a cómo a veces lo puedes, nosotros sí. lo interpretamos. Entenderlo e interpretarlo, sí. Entonces, cuando nosotros malinterpretamos las escrituras, sí. dependiendo del lugar donde estemos, sí. dependiendo de la, en la congregación donde nos reunamos, pues ahí es donde viene el problema. Sí, sí, sí, de, definitivamente. Porque cada los, quien... Los usos y las costumbres de cada quien. A, así es. Entonces, ahí, ahí es donde entra el problema serio de cómo lo estamos interpretando lo que Correcto. dicen las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Entonces, cada organización, cada denominación tiene una manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Las Escrituras no cambian, es la interpretación de las Sagradas Escrituras la que cambia entonces ahí es donde está el, el gran problema y ahí es donde está el, el gran reto de cómo poder dar una buena y sana enseñanza a nuestra gente así es y la pues la exhortación a la, a la obediencia verdad a, pues a su palabra a, así es entonces y fíjate quién llega ahí con Jesús dice y aquí un intérprete que es un intérprete? Uno que puede interpretar. Que puede las interpretar escrituras. Así es. Se levantó y le dijo, para probarle, hasta con mala intención. Uh -huh. Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida, la vida eterna. eterna. Y él contesta con dos preguntas. Que es escrito en la ley. Uh -huh. ¿Cómo lees? ¿Y cómo lees? Entonces, te fijas, mi amado, mi amada, de la importancia de darle una sana interpretación a las sagradas escrituras. Correcto. Y eso nos va a ayudar en primerísimo lugar a dejar de ser religiosos. Sí, sí, porque eso no nos lleva a nada bueno, este nos cómo nos gustaría, nos nos encantaría tanto, o sea, poder poder sacar más y darles más pero es, es bien difícil en, en, en un tiempo de 30 40 minutos y este, que lo vean todo no no no no porque esto esto viene viene siendo este tomar tiempo exacto tomar tiempo tomar tiempo para poder este leer entender y tener estudios, como siempre hemos dicho, por ejemplo, los niños van a la escuela, no van por un poquito tiempo, van por años y años para poder entender, aprender y poder ser un profesionista una persona educada entonces, ya que no pone cuidado queda reprobado sí exacto, entonces déjenme comentarles aquí algo más que sigue diciendo aquí aquel respondiendo dijo amarás a estudios tu Dios lo que estaba hablando esta mi esposa sí. en el libro de Deuteronomio. Uh -huh. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Sí, fíjate, aquí tu la, mente. la menciona, dice. Sí, sí. Y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Qué tanto amas a tu prójimo? Así es. ¿Cómo amas a tu prójimo? Porque hay crimen. Porque hay adulterios. ¿Por qué hay fornicaciones? ¿Por sí. qué robas? ¿O ro ¿Por qué roban a las personas? ¿Por qué matan? ¿Por Porque, qué asesinan? Sí, sí, sí. ¿Por qué se drogan? ¿Por qué hay sí. tanta violación? Tanta maldad. Dice, y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Uh -huh. O sea, ama a tu prójimo, a, a, ama a Dios de esta manera. ...haz esto y vivirás... ...haz esto y vivirás... Amé. ...entonces... ...pero él queriéndose justificar... Uh -huh. ...cuidado con las justificaciones... ...malintencionadas... Uh -huh. ...y malavidas y mal dirigidas... ...exacto... ...para justificarse a sí mismo dijo... ...y quién es mi prójimo... Uh -huh. ...pues el que tiene siempre este de ti... ...claro... Ese ...es tu prójimo... ...tu esposo, tu esposa, tu hijo... ...tu suegra, tu suero... Eh, ...tu nuera... Tu yerno... Sí, pues... Tu prójimo es el que está enseguida de ti, enfrente de ti. Tu vecino. De ti, tu, tu vecino. Sí, uh -huh. Tu compañero de trabajo. ese es tu la prójimo. La persona que, que, que esté enfrente de ti, ese es tu prójimo. Entonces, eso es la importancia de poder conocer las promesas. Las promesas, las promesas, ¿Cómo? sí, así. Es. Conociendo la palabra de Dios y ya para irnos a la oración así es queremos orar por ustedes eso yo que sí y miren dentro de las promesas ahorita les mencionábamos aquí el desconocimiento de las promesas porque no hay conocimiento de la palabra de Dios uh -huh. entonces no podemos conocer las promesas y le vamos a dar unas 12, 4 promesas. Así Isaías es. 65, 24. ¿Qué nos dice? Isaías 65, 24. Nos dice: pedir y se os dará. No, perdón, no, no. Ah, perdón, perdón. Sí. Y, y antes que clamen, dice: Responderé yo. Mientras aún hablen. Yo habré oído. Fíjate, esta es una promesa para ti, para mí, para todo mundo. Para no todo importa mundo. la religión, no importa la denominación. Es. es promesa de Dios. Amén. Es que está Isaías 65:24. Y antes que, que, que clamen, te clamen Responderé yo. Responderé yo. Y mientras aún hablan, yo, yo habré, habré oído. oído. Amén. Pero sabes que estamos hablando de algunas de las enemigos o de los obstáculos pero si tú no tienes a Dios en tu vida, así es tú no tienes relación personal con Dios así es pues tú oración, como cómo, cómo la puedes dirigir dirigir hacia dirigir. Dios sí sí, ese es a veces un problema cuando nosotros no sabemos qué sí, hacer y, sí. y cómo dirigir la oración al, al Padre cómo dirigirla, claro pues es obvio que, que hay tanta duda hay tanta inseguridad, hay tanto temor. Sí, porque no, pues no, no, Porque sabe, no tienes la confianza. Es decir, Señor, yo mm -hmm. creo en usted, yo creo en su palabra, y su palabra dice Amén, que si antes de que yo clame, usted me escucha, uh -huh. y que usted ya oyó, sí. entonces ya tienes la promesa. Así ¿Se es. entiende? Y si ya tienes la promesa, entonces la respuesta es tuya. Amén, amén. Dios te la va a dar, Dios te la va a conceder. Pero qué? ten esa relación, por favor, con Dios Esa seguridad, mi, mi, sí Mi esposa te leía ahorita Sí, ma, momento, era Mateo 7 No, no, no, no cuando lees ah, deuteronomio. No deuteronomio. La sí. enseñanza que tenemos que darle también a nuestros hijos Sí, sí, es, es bien importante Entonces, tómate la palabra para que puedas tener el derecho a tener todas las promesas de Dios para tu vida uh -huh. Y nos vamos ahora a Marcos 7, 7 y 8 Digo, perdón, Mateo Sí, en Mateo uh -huh. Dice, pedir y se os dará Fíjate Pedir y se os dará Que si pides, se te va a dar uh -huh. Buscar uh -huh. y hallaréis Que vas a buscar y vas a hallar uh -huh. Llamar y se os abrirá Tú llamas y se te va a abrir la puerta Amén, ¿Verdad? así es, así es ¿Por qué razón? Porque todo aquel que pide, recibe. Al que pide, recibe. Ajá. Ajá. Y el que busca, haya. El que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, esa es otra promesa. Preciosa. Preciosa. Esas las iremos a repetir no sé cuántas veces. Pero Muchísimas las que sean necesarias, veces. las vamos a repetir. ¿Por qué razón? Porque aquí nos está diciendo que el que pide... Va a, Va a encontrar la respuesta Así es, amén Por eso dice, pedí y se te dará Busca y hallarás uh -huh. Llama y amén, se te abrirá Así es. Porque todo aquel o toda aquella persona Que pide, recibe uh -huh. Entonces Ustedes nos están pidiendo la oración Sí, amén Pero el problema no es que nosotros oremos o dejemos de orar uh -huh. la, la, No es ahí el problema No El problema es que tú lo creas. Que, sí, exacto, que tú lo creas, que tú lo creas porque, eh, o sea cada quien tiene sus problemas personales uh -huh. ¿sí? Entonces ese, eh, tienen que afianzar de la palabra, creer verdaderamente que, que Dios es real, que Dios uh -huh. vive, que Dios existe que Dios nos escucha y que si le pedimos, Él nos, él nos uh, va a dar él nos oye, Él nos va a dar Dice que antes que nosotros le pidamos Ella ya sabe de qué tenemos necesidad Exacto. Pero tienes que tener la seguridad Que no esté la duda ahí Si no, no vas a recibir nada Ahora, otra cosa que es bien importante Siempre les decimos que nos ponga sus nombres Incluso sí. la ciudad y el país donde, donde están radicando Y les voy a poner un ejemplo Dice, oye por mí, por mi matrimonio y por mis finanzas. A veces es muy común ese tipo de, de petición. Sí. Pero no me dices tu nombre, ni dónde estás. ¿Cómo te puedo ayudar mejor? O yo ¿cómo lo puedo decir al Señor? Señor, pues bendice a esta personita. ¿Pero a quién? Yo, yo, yo, yo, y dice, bueno, ¿a quién quieres que bendiga? ¿Quién es? ¿Cómo pues, se llama? Pues no me dijo nada. Pues. pues. Está mal, pues... Pues enséñale para que... <ríe> no, pues no. Se, se, se está entendiendo. Ayúdenos de esta manera. Señor, aquí está la petición de Juanita. Aquí está la petición de María. Aquí está la, la petición de, de Lupita. Aquí está la, la petición de, de Héctor. Aquí está la petición de Manuel. Aquí está... Ayúdenos de, de esta manera. Y cuando nos dicen, pues, estamos en Venezuela, estamos en Colombia, estamos en México, estamos en Estados Unidos, estamos en, en, en España, estamos sí. en, en... Donde tú estés, en Italia, porque de, de, correr de todas sí, partes, sí, hoy sí, uno de, de Barcelona, eh, entonces, eh, donde tú estés, díganos, ¿en qué parte? Así es, amén. Y entonces, de esa manera, nuestras oraciones pueden ser más eficaces y tú vas a recibir con más eficacia La respuesta Créanlo con todo su corazón Sí, pues tienen que creerlo Fuera duda, fuera incredulidad Fuera, fuera temor, fuera de todo, todo eso Todo eso, que salga en el nombre de Jesús Y permitan que Dios bendiga Sus vidas Vamos a darles una promesa Así más es. Mateo 21, 22 Ok Mateo 21-22 dice, y otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y bueno, es de sí, Mateo 18-19-20 y, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, sí, todo es, es el Mateo 21-22 todo, okay. todo, entonces y todo lo que pides en oración, creyendo, creyendo, lo vas a recibir. Ahora, cuando dos o tres, aquí ya estamos dos, dos más amén. la del Señor, amén. Así es, porque siempre antes de abrir aquí la, la, las cámaras para poder transmitir uh -huh. en, en vivo y en directo esto y que quede grabado, le pedimos la bendición al Señor. ¿Para, qué? para que es. todo lo que digamos aquí venga con la unción fresca del Espíritu Santo de Dios para que tu vida sea bendecida amén, amén Entonces, así es por tanto, dice ahí por Marcos tanto 24 os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá tienes que creerlo esto es definitivo, tienes que creerlo definitivamente así es, tienes que creerlo entonces bueno, la oración Marcos de ahorita, créela, por favor es para ti. Amén. Recíbela. Recíbela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a poner nuestras manos aquí sobre todos los correos. Son miles, de verdad. Miles, miles de correos. No sé cuántos miles, pero son miles de correos los que hemos recibido desde que empezamos. De aquí así todos. es, así es. Aquí están también los que nos piden en Facebook Aquí también están los que nos piden Ahí abajo del, del video como Ese que estamos, vas a estar uh -huh. viendo O tú ya Todos los que se han Relacionado por nosotros a través de Suscribirse Los que les, nos han dicho Que les gusta Los que los han compartido uh -huh. A ti te digo Recibe la bendición del Señor Reciban la bendición del Señor Amén. A ti te digo, recibe la bendición del Señor ¿Por qué? Porque si tú estás viendo este video Así es Nos han dicho muchas veces ya en los videos eh, En los correos Que por casualidad No, no, no, no, no No no, no es casualidad Esto lo hemos dicho por años y años Me recuerdo cuando estábamos en el programa de medianoche de radio, no era ninguna casualidad que nos escucharan. No, no. Ni es casualidad que estés viendo el video. Siempre hay propósitos. Cuando Señor. estás en el propósito de Dios, tú entras a ver y escuchar Amén. Amén. nuestros materiales. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Créelo. El Señor está No trabajando. es casualidad. Por pues están puestos ahí para quedar con amén, ellos. Así es. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Hay un propósito para tu vida. Amén, amén, así es. Y el propósito es bendecirte. Amén, la bendición Y por pues oramos del Señor. en ese momento. No importa cuál sea tu situación, puede ser de finanzas, puede ser de matrimonio. Esa infidelidad que hay por ahí en tu hogar. Ese problema de salud, ese cáncer, esa diabetes. Esas úlceras, esos dolores en tu, en tu cuerpo. Así esos es. malestares. Ese problema de, de tu hijo, de tu hija que, que andan en muy malos pasos. ¿No es casualidad que estés aquí? No, no es... Uh -huh. Dios tiene siempre un plan. Ponte en el plan amén. de Dios al escuchar, al meditar, al poner cuidado en lo que estamos haciendo y diciendo aquí. Porque Dios te ama. Aleluya. Sí, sí, amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo completo. Amén. Te incluye a ti y a mí. Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea amén. no se amén. pierda, más tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, mi amado y mi amada? Que esto es para todo el mundo. Amén. Más no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo recibe, más no todo el mundo se aferra a su palabra. Y no todo el mundo cree. Y ese es el gran problema. Así es. Entonces no importa cuál sea tu situación. Simplemente cree. Créelo. Pon tu mano ahí, no en tu malestar, tu dolor, tu, tu problema, tu situación. Si es financiero, saca tu tu billetera, tu, tu portamonedas, tu de billetera. ahí tu, tu bolso, ahí lo que, lo que tengas donde tú guardas tu dinero. O pon tus manos en tu bolsa, en un momento dado. Para cualquier tipo de problema, cualquier necesidad, si es nada más espiritual, es nada más desde matrimonio, es desde familia, pon tu mano en tu pecho. Y permite que Dios De una manera maravillosa Amén. Afecte tu vida para bien Bendiciéndote Amén. Padre le adoramos, le bendecimos Alabamos su santo nombre Señor Honramos y glorificamos su santo Señor nombre Cristo, alabado sea Señor Viendo tanto Amén, correo Señor, Señor Que recibimos En Jesús oramos Señor Tantos mensajes que dejas sí, debajo de los Cristo, videos sí, Señor Aún incluso, Señor, hasta en Facebook nos, nos, nos los ponen, en Twitter. Sí, Señor. Y en otras páginas sociales que tenemos también, Señor. Bendito, Señor. Un santo eres, Señor. Padre Santo. Que el poder de su Toque estas vidas. Y a ti, digo, a ti te digo, mi amado. A ti te digo, mi amado. Recibe la bendición Obre del Altísimo en este instante, recibe en este momento. La ahí sobre tu vida. Del señor. Bajo tu propia necesidad. No importa que sea tu necesidad. Sí, sí, Simplemente cree. Créilo. Simplemente cree. Cré, cré. Porque dice la Biblia que para el que cree todo, todo es posible. posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo sí. es posible. Sí. Y en este momento reprendemos todo adulterio, sí, toda fornicación, toda inmundicia. Reprendemos todo en el nombre de Jesús. De todo eso que ha, ha cambiado las mentes de los hombres sí, y de sí, las señor. mujeres y los ha hecho Como sentirse lo que no son. Espíritus nos reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús reprendidos atados y echados fuera en el nombre de todo de Jesús. lo que es adulterio, fornicación, inmundicia sí, nos reprendemos sí, en, el en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús y lo echamos fuera de esas fuera manos. en el nombre de Jesús fuera en el los nombre, los nombre de, malestar, de Jesús toda enfermedad, toda diabetes, todo cáncer toda artritis todo, todo, todo aquello que estamos, está afectando sí, tu cuerpo queda reprendido y echado el fuera de tu cuerpo reprendido, atado y echado fuera en el poderoso nombre de y Cristo en el nombre Jesús en ese nombre Santo, que es sobre todo nombre Santo eres, Recibe la bendición Santo del Altísimo eres, Reciba, reciba la bendición Y recibe a Jesús en tu vida Recibe, recibe a Jesús en tu corazón en Y dile al Padre su nombre, Que Jesús venga a tu vida oh, De tal forma, Señor. de tal manera que Cabe tu vida cambie y sea transformada generos, Y santificada y para la gloria del Padre En Cristo Jesús de usted, Señor. Para que Él pueda depositar Su Espíritu Santo sí, en tu señora, vida así es, padre. Y que tu cuerpo entonces Recibelo se convierta en, tu en un templo para Dios Recíbelo en el nombre de Jesús Y si el Espíritu sí. Santo de Dios sí. Está en tu vida Ya no puedes hacer lo mismo que antes sí, así es Tu vida <coughs> tiene que cambiar Y esa sería la señal de que Dios está contigo. Aleluya. Bendito su nombre, Señor. Recibe pues entonces a Jesús recibe, en tu vida y en, en tu corazón. Recibe la bendición. Recibe, recibe la sanidad. Recibe las finanzas. Recibe Porque la restauración recibo, de tu hogar. Yo te recibo, Señor. La recibo restauración de tu familia. Ay, mi Cristo, maravilloso eres, Señor. Y recibe, recibe una unción fresca la de parte del Altísimo. Señor. Recibe del sí, poder recibe, de Dios. Recibe, recibe. Recibe del recibe poder de Dios en tu vida. En el recibe del poder de Dios en tu vida. Recibe el poder de Dios en tu vida. Sí, recibe, en tu recibe, vida. recibe en, el en el nombre de Jesús. Total y radical ahí en tu vida. Para la gloria el del Padre. De Jesús. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Así sea, Padre. Aleluya. Gracias, Cristo. Amén. Gracias, señor. Amén. Amén. <coughs> Amén. Escríbanos por favor. Escríbanos a hoy.oramos.gmail.com. Solo denos sus datos más completos y cuál es su necesidad. Su nombre completo, su correo, su ciudad y país. Puede añadir su teléfono si usted gusta. Su teléfono celular. Pero recuerde, recuerde que usted está en Rafaelida tv.com y nos puede escribir en rafaelidatv arroba gmail.com ¿Sí? y le sugerimos también abrir una cuenta con gmail o en google eh, y poder hacer los enlaces para que usted pueda recibir eh, el, el, el, o sea los enlaces de, de oración por ponerlos en los enlaces en, ¿En, los círculos? en los círculos de oración hoy.oramos.gmail.com y en rafaelidatv.gmail.com y de esta manera lo estamos retirando de ustedes así es Espero el siguiente video pero mientras que reciba el siguiente video yo espero su correo Dele una ahí me gusta y suscríbase y compártalo. Así compártalo es. porque.. Ahí nos... está más información aquí abajo. Exacto, así aquí, es. aquí está abajito la información. Pero suscríbete y ponos en los círculos a través de los Gmail. En hoy y en Rafaeleria TV. Arroba. Arroba. Gmail.com Así es. Entonces, bendiciones. Un fuerte abrazo de parte nuestra. Y les esperamos en el siguiente video. Pero también esperamos tu correo. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Compártanlo.